Yo, yo, yo, para el que me dice que no ve. villaqueo, Cuenta, pi, cuenta, pi, cuenta, pi. Los mamones de villaqueo, Yo me tiran para fumeteo. Pero no me viene esto.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 Vamos a hacerlo aquí, baby Después del Ubuti, Con el maletín Lleno de pipí, ni cama bling Con el timbre me quedé Dice que no venía derecho ni al bebé, No de muy pero de TV Aquí ya te Después del Ubuti con el maletín, vamos al festín, con el chocolatín, mi iPhone ring, ring, veámoslo en bling, después te de comí, hasta hacerte ve. Yo yo yo con el tío de que bebé, bebé Mira que o para el perreo, mira para el perreo, mira para el perreo, Eo, oh, Bebe, Bebé Bye bye